Estamos entonces, muy buenos días a todas, a todos, sean bienvenidos a esta nueva presentación del Índice de Percepción de la Corrupción del año 2021, elaborado por Transparencia Internacional, en esta ocasión el índice en su versión con las cifras de nuestro país lo va a presentar la vicepresidenta de Chile Transparente, Tamara Agnich, luego de esa presentación pasaremos a un panel de conversación junto con Gonzalo Medina, que es eh, también director de la organización, para posteriormente hacer las preguntas correspondientes a nuestros panelistas. Durante toda la presentación, en la parte de, del chat de preguntas abajo, nos pueden ir dejando sus preguntas que iremos respondiendo al final de la presentación. Sin más entonces, los dejo con Tamara Agnich. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias José Tomás por la presentación. Aprovecho de saludar a Gonzalo que está aquí también con, con nosotros y que se nos va a unir después a la, a la conversación. Eh, efectivamente, siempre existe un poquito de expectación a la hora de conocer el índice eh, de percepción de la corrupción, que es el instrumento más transversal que tenemos en el mundo. ¿Mm? Eh, y, y siempre existe esta, sobre todo este último tiempo que hemos... He estado conociendo permanentemente casos y casos y casos en nuestro país, como que nos llega un poquito la ansiedad de saber cuántos lugares vamos a descender, ¿verdad? Que es lo que uno esperaría. Pero bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, sobre todo porque viene algo de información hoy día en el, en el Mercurio sobre el índice internacional, y, y anticipándome un poquito a los resultados, la verdad es que el mundo en general no ha presentado variaciones significativas en términos de, eh, de avance en el, la percepción de la, de la corrupción, y nuestro país tampoco está ajeno a esa circunstancia. Eh, bueno, pasemos entonces a, a ver eh, alguna al, al, algún detalle de, de, de este indicador, simplemente para recordar algunas cosas que yo sé que para muchos de ustedes ya esto es bien sabido, pero siempre es bueno tener como, como una base, y recordar que el índice de percepción de la corrupción es una evaluación que busca de alguna manera comparar a todos los países de acuerdo al nivel de eh, corrupción percibida de autoridades políticas y funcionarios públicos. Eh, eh, esa es tal vez una de las características que eh, uno a esta altura quisiera exigirle un poquito más a este indicador porque tradicionalmente o, o en el pasado asociábamos siempre la corrupción al, al ámbito público, y hoy día ya tenemos eh, mucha más conciencia de que la corrupción es un fenómeno transversal que no solamente toca a las instituciones del Estado, sino que también el sector privado puede verse eh, involucrado en situaciones de, de corrupción. Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener a la vista a la hora de leer los resultados de este, de este indicador, que hay una parte de esta percepción que no es abordada por este índice de percepción de la, de la corrupción. ¿Mm? Eh, y la segunda cosa es que tal cual como lo dice su nombre, es percepción. Porque el, el, el, lo, los casos de, o, o los hechos de corrupción al ser tan silenciosos, solamente se conocen una vez que, eh, eh, que saltan a la vista. ¿ah? Y, y por lo tanto lo más probable es que exista muchas otras situaciones que nos, no alcanzamos a, a percibir. ¿ah? Eh, y, y claro, porque comprende actividades ilegales que son siempre muy ocultas, muy escondidas, eh, y solamente cuando ya tenemos una explosión de alguna situación es que eh, se nos pone ante los ojos, se nos pone eh, dentro de, lo, de, lo, de los medios. Eh, tampoco eh, medir la corrupción desde los, los casos o, o desde las condenas por ejemplo es una medida tan significativa porque sabemos que hay muchas otras situaciones que tampoco salen a la luz ¿sí? y por eso que eh, medirla a través de percepción ha sido importante como para poder relevar permanentemente eh, este, este fenómeno. ¿sí? Eh, nos vamos a encontrar con una cantidad de definiciones de corrupción infinitas, ¿ah? pero Transparencia Internacional tiene la propia eh, y que está definida como el abuso de poder confiado para el beneficio propio. Mm. Eh, y para nosotros desde eh, Chile Transparente y desde Transparencia Internacional, la verdad es que nos ocupa cualquier tipo de corrupción, sea pequeña o sea Grande. Estamos convencidos de que un, un hecho que inicialmente puede parecer muy poco significativo puede dar pie para después ir transitando hacia fenómenos que terminan degradando nuestra democracia. Y algunas manifestaciones de, de algunas situaciones de corrupción que a veces... Eh, nos viene como la duda si es que estamos o no hablando de corrupción. La verdad es que eh, muchos otros fenómenos que en el pasado no los considerábamos como tal, hoy día sí ya de manera clara y categórica podemos señalar que son corrupción, como por ejemplo los conflictos de interés, ah, eh, o ciertos fenómenos de clientelismo que en... Eh, fueron tradicionalmente como poco condenables en, en la política, por ejemplo, hoy día sí ya eh, es más que sabido que desde el punto de vista del atentado contra la democracia sí eh, genera y es un fenómeno que se le atribuye a eh, la corrupción. Eh, algo de la, de la metodología, el objetivo es calificar y clasificar a los países que participan, que son 180 países, se han ido ampliando, eh, partimos con, el, eh, con, con, con un número muy pequeño, pero hoy día ya son 180 países los que son medidos con la misma vara. Eh, son 13 fuentes de información que provienen de 12 instituciones y la escala de clasificación va desde 0 hasta 100 puntos, siendo cero el nivel más alto de corrupción y 100 el nivel más bajo de corrupción. O sea, mientras eh, más alto el puntaje que eh, tiene un país, significa que eh, menos percepción de corrupción eh, se le asocia. Y mientras más bajo el puntaje, eh, son países que tienen una percepción de corrupción más alta. Eh, bueno, y aquí tenemos la primera la, la gráfica que ya conocemos tradicionalmente todos los años. Alguien podría decir, pero ¿cómo? Si es la misma que vimos el año pasado. Sí, y la misma que vimos el año antepasado y el ante-ante-antepasado. ¿Por qué? Porque vemos que en general la corrupción es, está extendida por, eh, por todo el mundo, normalmente es América Latina, la que está en un color más enrojecido que eh, América del Norte, por ejemplo, o que los países de, eh, de Europa. Y nuestro país, y ahí ya podemos vislumbrar un poco, que está un poquitito más claro que el resto de, eh, de, nuestro, de nuestros vecinos. ¿Mm? Eh, a nivel mundial... Ese es más o menos el panorama, siguen estando ahí bastante concentrados en, en Europa, los países con menor nivel de percepción de corrupción, donde destaca, por cierto, eh, Dinamarca, eh, Finlandia, Nueva Zelanda, en los, primero, los primeros lugares. Ahora, aquí, de todas maneras, me gustaría hacer eh, una, una, una pequeña prevención, porque... Por ejemplo, Alemania, que aparece dentro de estos primeros lugares, en el número 10, con percepción menor percepción de la corrupción, claro, dentro de sus fronteras es percibido como un país que dentro de su sociedad eh, tiene indicadores o, o, o una percepción menor de corrupción. Sin embargo, grandes escándalos que hemos conocido a nivel mundial han provenido de precisamente estos países que tienen un menor índice de percepción de la corrupción. Y por eso es que eh, en estos últimos años la comunidad global le ha puesto tanto énfasis a, eh, a, a, a encontrar estos mecanismos que permitan perseguir los delitos de corrupción más allá de las propias fronteras. Eh, acá en Chile, sin ir más lejos, tenemos la, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que eh, ve la eh, relevancia que pudieran tener las personas jurídicas del ámbito privado en la Comisión de Hechos de, eh, de Corrupción. Y eso es algo que son herramientas que el mundo globalizado ha ido implementando estos últimos años. Eh, en términos de resultados mundiales, también la, las principales variaciones están puestas ahí y, y, y por lo menos desde mi punto de vista creo que tenemos un par de buenas noticias, que son países que estaban muy bajos en términos de percepción de la corrupción, como es por ejemplo Angola, y eh, eh, es capaz de mostrar un avance bien significativo de 10 puntos. En la otra vereda tenemos por ejemplo a Canadá, que eh, estando siempre muy bien situado en los primeros lugares de menor eh, percepción de corrupción, tiene una, un descenso bastante eh, importante de ocho puntos. ¿Mm? Y ya en el fondo en el fondo de la tabla tenemos a Venezuela, que si ya estaba mal eh, eh, calificado o mal percibido, eh, este año también volvió a tener un, un descenso. ¿Mm? Eh, y si vemos de manera promediada los resultados a nivel mundial, eh, ahí están América Latina eh, con un 43 y que por lo tanto Chile para nosotros está eh, inserto de, dentro de este número que no es un muy buen número. Claro, uno podría decir, sí, pero es mejor que 33, ¿no? es mejor que 33 de, de África eh, eh, o, o, o, el, o el 39 de los países eh, del, eh, del Medio Este eh, Pero obviamente que 43 no nos deja satisfechos Nos gusta siempre compararnos con aquellos que están situados en una mejor posición eh, Y por lo tanto nos gustaría aspirar evidentemente más eh, a, eh, a Europa y América del Norte Que eh, a los otros países y ya como les mencionaba, América eh, eh, tiene un 43 puntos. Eh, Chile está, vamos a, a, a pasar de inmediato esta, a, a esta gráfica. Eh, Chile está en tercer lugar dentro de las Américas, en segundo lugar dentro de Sudamérica. Seguimos por detrás de Uruguay. Hace ya varios años que Uruguay eh, no, nos pasó, digamos, eh, se nos adelantó por muchos años. Chile fue el, el mejor ranqueado dentro de Sudamérica. Hoy día ya hace mucho rato que perdimos ese setial. Y Canadá, a pesar del retroceso. Que, eh, que, que pudo exhibir este año sigue estando en el, primer, en el primer lugar. Y en el fondo de la tabla, ya también se los había mencionado, Venezuela, Nicaragua, Haití. Ah, y, y entonces, inmediatamente, me imagino que lo que se nos viene a la cabeza es que estos son países que han tenido problemas serios en, eh, en relación a eh, sus instituciones, el funcionamiento de la institucionalidad y de la democracia. Eh, ahí están las fuentes de, de evaluación que, que utiliza. Eh, la, el, el, el instrumento para el caso de, de Chile, esas son las organizaciones que, que participan. Eh, y si quisiéramos ver un, una relación de nuestro país a nivel evolutivo, podríamos eh, decir que lamentablemente estamos estancados ya desde el año 2017, sin posibilidades de ir subiendo nuestra, nuestra puntuación, de 67 puntos, lo que de todas maneras nos deja en una posición un poquito más desfavorable porque hay otros países que en promedio han subido un poco más y eh, por lo tanto nosotros hemos descendido un poquitito en, en, en la posición desde el número 25 al 27. Eh, ahí en términos gráficos podemos ver que es cierto, eh, no estamos tan mal si es que nos comparamos con, eh, con Venezuela, Nicaragua, o incluso con Surinam, <risa> ¿Ah? o con Guayana o con Colombia. Eh, pero evidentemente lo que nos preocupa es que eh, esta, eh, este estancamiento del que no hemos podido salir eh, hace ya varios años, desde el año 2017. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, eh, bueno, ahí eh, estamos un poquitito más abajo de la mitad, eh, y, y, o justo en la mitad, y eso también es un, un desafío que debiésemos tener en consideración para eh, ir delineando cuáles podrían ser las recetas o... La, las formas de efectivamente poder mostrar cambios significativos que nos permitan mejorar nuestra, nuestra posición. Y algunas acciones que se han delineado ya en términos globales como prioritaria, prioritaria es detener, por ejemplo, el avance de las restricciones contra las libertades civiles y los derechos humanos. Eh, esto es algo que, que, que también en el mundo globalizado con mucha fuerza está sobre la mesa, la necesidad de eh, ir poniéndole eh, contrapesos o detener el avance de estas restricciones contra eh, la libertad de expresión, eh, en los atentados a los derechos humanos, etc. Eh, otra de las acciones prioritarias es restablecer y fortalecer la independencia, recursos y atribuciones de los órganos de control. Ah, la, el fortalecimiento de la institucionalidad, nuevamente aparece como una de las recetas eh, indiscutidas para eh, poder eh, avanzar en el combate a la corrupción. Eh, y también algo que les había mencionado, el combatir la corrupción transnacional. Los hechos de corrupción no, no, no son exclusivos de una sola frontera, sino que hay situaciones de corrupción que pueden abarcar no dos, sino que un continente completo o incluso eh, eh, puede abarcar al mundo eh, en su totalidad. Y por eso es importante y muy significativo combatir la corrupción transnacional, aquella que se da, eh, y, y la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, así como está presente en Chile, hay muchos otros países que ya han implantado eh, legislaciones similares, porque es una urgencia a nivel global el que los países puedan tener estos vasos comunicantes para poder perseguir eh, estos fenómenos más allá de sus propias fronteras. ¿Mm? Eh, asegurar el derecho de acceder a la información de, en el gasto estatal, que a nosotros ya hoy día nos parece que es como lo mínimo, ¿no? la transparencia del de gasto público eh, es un poquito lo mínimo, pero a nivel global es una todavía para algunos países una urgencia. Acá en Chile estamos ya discutiendo eh, situaciones en que al sector privado ya se le está eh, exigiendo eh, poner más información a disposición de la ciudadanía para poder ejercer cierta eh, función de control. La norma de carácter general eh, de la CMF, eh, la 461, en que de alguna manera direcciona a un sector, si ustedes quieren, acotado de eh, las empresas, pero que marca de alguna manera la línea o marca el estándar de lo que debiese ser la comunicación del sector privado con sus distintos grupos de interés. ¿Mm? Ahí eh, un, un, un, un tema clave, que es que los altos niveles de corrupción siempre, y lo vemos ahí en el gráfico, están fuertemente correlacionados con la vulneración de las libertades civiles, eh, con el derecho a reunión, eh, con la libertad de expresión, eh, y, y aquí eh, eh, ya está más que muy demostrado que ante menos libertades civiles, se hace muchísimo más difícil luchar contra estos fenómenos de la corrupción por el temor que hay a denunciar o porque simplemente no hay donde ir a, eh, a denunciar y mucho menos eh, instituciones que se hagan cargo de la persecución de estos, de estos fenómenos. Y en el caso de, de, de Chile, desde, desde Chile Transparente, creemos que considerar la corrupción como un delito contra la democracia es algo a lo que ya tenemos que tener sumamente internalizado. Mientras no le hagamos frente eh, de manera decidida a este fenómeno, siempre nuestra democracia va a estar en peligro. Y eso es algo que eh, tenemos que tener siempre eh, en, en mucha consideración y nunca eh, mirar la corrupción como un eh, delito como de segundo orden, para nada porque las esquirlas o las repercusiones que tiene la verdad es que la, la corrupción es mucho más amplia de lo que es un puro simple delito ¿eh? hay un mucho fenómeno delictual que se asocia a, a, a figuras de corrupción, sin ir más lejos. Hoy día uno puede abrir el cuerpo C del Mercurio, por ejemplo, o las páginas rojas, y uno ve casos y casos y casos de narcotráfico, de crimen organizado, y eso en algún lugar tiene una conexión muy estrecha con fenómenos de corrupción. Y eso es lo que no debiésemos perder eh, perder de vista ¿ah? y no tratarlos como fenómenos aislados, sino que eh, eh, ser capaces de identificar cuál es el hilo conductor entre eh, la corrupción que se ve como algo eh, que tal vez que no es un delito de sangre, pero que en alguna parte sí está conectado con algunos delitos que eh, sí eh, nos causan como un impacto visiblemente mucho mucho mayor. Establecer el acceso a la información como una garantía constitucional. Nosotros desde Chile Transparente hemos tenido la fortuna de poder asistir en varias ocasiones a la convención constitucional a poner ciertas temáticas que nos parecen muy relevantes de mantener o de incorporar a lo que pueda ser nuestra, nuestra futura Constitución. Y ahí establecer el acceso a la información como una garantía constitucional es algo que hemos señalado con, eh, con, con mucha fuerza, no, Tanto, eh, no solamente como, como un derecho, sino que también como un principio que deba estar contenido dentro de nuestra Carta Fundamental eh, con los principios de integridad y transparencia, que no solamente eh, aborden a las instituciones públicas, sino que a la sociedad entera. Establece la integridad y transparencia, como ya se los había mencionado, como principios del Estado, creemos que estamos en un momento eh, importantísimo de discusión de lo que debe contener nuestro marco regulatorio, que es la constitución, eh, y también hemos tenido la posibilidad de eh, ir a poner ahí nuestro punto a la Convención eh, Constitucional. Establecer como causal de pérdida de ciudadanía haber sido condenado por delitos de eh, corrupción. Claro, habría que fijar ciertos límites, pequeña corrupción, gran corrupción, pero aquí eh, también, de nuevo, hay que estar mirando los... En las directrices o los direccionamientos que vienen desde los organismos internacionales estudiosos de estos fenómenos que también están empujando a que los países avancen en poder condenar de eh, una manera eh, eh, digamos, más, más, más importante los fenómenos de, eh, de corrupción. Y hay algunos ejemplos ya a nivel global de eh, países que tienen considerada la pérdida de la ciudadanía en fenómenos de gran corrupción. Dar autonomía constitucional al órgano garante de acceso a la información y mantener la autonomía de la entidad fiscalizadora eh, superior. Esas son cosas que nos parecen también que eh, es importante que ojalá pudiera contener nuestra eh, carta fundamental. Eh, eso es en términos bien eh, resumidos, eh, bien generales, lo que ha sido el, el índice de percepción de la corrupción de este año a nivel global y también para eh, nuestro país, y entonces eh, yo dejo abierta la conversación ahora y, y no sé, invitar a Gonzalo a que si nos puede dar sus primeras reflexiones luego de estos estos numeritos, estos antecedentes. Muchas gracias. Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias, Tamara. La verdad es que hay cifras bastante interesantes junto con las acciones también. Así que, Gonzalo, Tamara, el panel es suyo. Muy eh, Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a Tamara, saludos a José Tomás y a toda la gente que nos acompaña en la transmisión el día de día en la mañana. Eh, y la verdad yo creo que hay, hay, hay algo que, que sobresale, sobre todo, y Tamara lo graficó muy bien. Este es el mismo gráfico más o menos que vemos el año pasado, el antepasado y el anteantepasado, y la verdad es que el número de Chile aparece estancado desde el 2017 en adelante. Entonces, entonces a uno yo creo que le permitiría ver qué hemos hecho del 2017 en adelante, que creíamos que nos iba a llevar a subir en, la, en, el, en el ranking de percepción, y no resultó, por ejemplo, aumentar las penas de todos los delitos de corrupción que se modificó por la ley 21.121, todas las penas exacerbadas, etcétera, etcétera, y la verdad es que ahora uno se da cuenta que meros cambios legislativos eh, aportan algo, pero no son, por así decirlo, la panacea del, del salto en, en la calidad de un, del combate a la corrupción eh, en un país. Y, y qué cosas decíamos que íbamos a hacer y que todavía no hemos hecho, eh, como por ejemplo las reglas de protección al denunciante en el sistema público, que se discute y se discute y se discute una mejora a eso y eso no, no, no pasa. Y y yo creo que Tamara lo, lo, lo mencionó también como un punto de inflexión súper interesante, eh, es que eh, eh, esto se está debatiendo en el contexto de la eh, Convención Constitucional. Y entonces la pregunta es si es que eh, no tratando de pretender que a través de una nueva Constitución, por así decirlo, se delimite al dedillo eh, el, un régimen de mejora en el marco de protección eh, del país contra la corrupción porque ese no es el objetivo si se den ciertos lineamientos en la, en la convención en, la, en el texto de la nueva constitución que permitan posteriormente ir haciendo bajada que permitan a Chile salir de este estancamiento y realmente progresar y no sé ahí cómo lo ves tú Tamara qué cosas deberían más o menos quedar ahí para dar puntos de bajada en la constitución para que después podamos seguir trabajando en la mejora en general de las instituciones, las prácticas económicas, eh, las cuestiones normativas también y todo, que nos ayude de alguna manera a subir en el contexto de la prevención de la corrupción. Sí, fíjate que es súper interesante que hoy día la, la, la constitución que está vigente eh, tiene ahí el principio de probidad, ¿cierto? Nosotros desde Chile Transparente estamos promoviendo que ojalá la probidad, que, que es más, eh, aunque no es así, pero en general uno como que lo asocia a los funcionarios públicos. Uh -huh. Entonces que est esto de probidad lo pudiéramos hacer un poquitito más amplio y hablar más bien de integridad, porque cuando uno habla de integridad dentro de una carta fundamental, por ejemplo, que es el paraguas de toda la sociedad, estamos diciendo, oiga, estamos pensando en que de una manera íntegra, tienen que comportarse todos quienes habitan en una determinada sociedad, no solamente eh, los funcionarios públicos o los órganos del Estado, sino que también la sociedad civil, el sector privado, en fin, es decir, son todos los que de alguna manera y la señal que se pudiera dar eh, desde eh, una constitución que tiene como un principio transversal la integridad y la transparencia, eh, podría dar luces para avanzar más rápidamente en algunas señales que modelen la conducta y la cultura de la sociedad. ¿eh? Porque ahí me gustaría también detenerme en algo que tú mencionaste, Gonzalo, eh, y, y, y, y, y que yo creo que a, a muchos les hace sentido, esto de ampliar las penas. Si solo ampliando penas subiendo las penas, no vamos a sacar absolutamente nada, mientras no tengamos los cambios profundos culturales que nos hagan modificar conductas. ¿Ah? Entonces, eh, para que la mesa no se, no se nos venga abajo todo lo que tenemos arriba de la mesa, es fundamental que las patas crezcan de manera armónica, y si solamente subimos las penas, no vamos a tener resultados efectivos. O oh, vamos a llegar cuando la leche ya está en el piso. Mm. ¿Ah? Y no de manera preventiva, como es lo que quisiéramos, no enterarnos, ojalá jamás, de ningún fenómeno de corrupción, porque no existe. Sí. Eso es lo ideal. Yo creo, yo creo que es verdad que, que hemos avanzado en cosas como reglas de conflicto de interés, declaraciones de interés, etc. Pero son materias que están incipientemente todavía reguladas, que habitualmente nos tomamos con la noticia de, mira, la declaración está incompleta, nadie la había revisado bien, en el mismo sentido que va la recomendación de fortalecer los órganos de control, o sea, de que realmente sea una práctica altamente fiscalizada, etcétera, etcétera, para que, y, y como tú dices, el cambio, es, el cambio es cultural, o sea, no, no se trata únicamente de, eh, de más sanciones, etcétera, etcétera, sino que de, de que la gente entienda mal, oye, mira, ¿sabes qué? yo tengo un conocido que ejerce tal función pública, le voy a pegar una llamada a ver si puede pegarme una mano con esto, si total es bueno, no, no, no le estoy pasando dinero, le estoy pidiendo claro. un favor, y lo que le estoy pidiendo es bueno para el país, etcétera, etcétera, y no entienden que, que hay ahí un problema de, de, de, de gestión eh, cultural. Y a un país como este que dice, mira, el esfuerzo personal te va a salir adelante, etcétera, etcétera, pero cuando las compras en el sector privado, no están regidas por criterios objetivos, etcétera, etcétera, sino que por de nuevo, compadra, amiguismo, etcétera, etcétera. Bueno, si esa práctica se tolera un poco en el sector privado, bueno, ¿por qué no se va a tolerar también un poco en el público? Hay, hay una cuestión brutal, yo creo, de, de, de, de cambio cultural, que, que, que es donde debiésemos, debiésemos avanzar, y eso, claro, se hace con. No, no, no creo que haya una gran medida ni, ni, ni una única declaración constitucional que vaya a decir, bueno, con esto eh, vamos a cambiar la cultura del país. Y se acabó. Claro, claro pero a... te, da como el, te da como el puntapié, ¿no? Te, te da, da como el puntapié. Punta te da el puntapié para... obliga, y te obliga a reflexionar en, en, en, en ese tipo de cosas. O sea, yo creo que una convención o una constitución más balanceada eh, en términos de eh, derechos de propiedad versus eh, obligaciones de transparencia y propiedad va a permitir, por ejemplo, re-reflexionar sobre una cuestión que tradicionalmente las comisiones de la OECD nos han decidido, denle una vuelta más, que es la regulación del secreto bancario en Chile. O sea, es complejo, etcétera, etcétera, pero se trata ahí de ponderar intereses. O sea, tampoco es abrir el secreto bancario sin más, pero también darle una regulación razonable porque pueden haber otros intereses en juego, en muchos casos muy importantes, y entonces si ambas cosas están el derecho de propiedad y el derecho también, a, o el, el deber de construir una sociedad en base a la integridad. Consagrados ambos en la Constitución, bueno, uno puede hacer el ejercicio. Decir, Oye, ambas cosas no, como sociedad nos interesan igualmente. Entonces, discutamos un poco dónde vamos fijando los límites en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que todo ese tipo de discusiones, con una, con una Constitución que avanza un poco en esos puntos, más adelante o a posterior, pues, se, se van a poder abrir. Y eso es lo interesante uh -huh. del, del puntapié que puede ser la convención, yo creo, y la nueva constitución para un avance en, en este tipo de materia. Y además porque, sinceramente, ya no se me van a ocurrir otras formas de salir del estancamiento. O sea, es. hemos intentado hartas cosas y seguimos ahí, o sea, no, uh -huh. no, no hay no caso. Entonces yo creo que es muy razonable que, que avancemos en, en, en alguna sí. cosa que le dé un golpe de limón a esto, porque haciendo lo que estamos haciendo, y poniéndole más esfuerzo a lo que estamos haciendo ahora, pareciera que no vamos a salir del no mismo lugar donde estamos. Es. Así es. Oye, otra de las cosas eh, que nosotros hemos ido a, a plantear eh, al seno de la Convención es el, la necesidad de dejar estampado ahí algunos derechos. ¿ah? Y que también yo creo que ahí tenemos que sacarnos de la cabeza que no por el hecho de que esté puesto en la Constitución como un derecho es como una varita mágica que eh, se cumple, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado la necesidad de que sea un derecho para la ciudadanía, en que sea un derecho para los chilenos, que esté ahí en la constitución, vivir en una sociedad libre de corrupción. Claro. Claro que eso no va a ser una varita mágica, pero no. sí va a dar pie para que se puedan, los órganos que cuelguen de eh, este marco institucional, eh, puedan hacer las interpretaciones y avanzar en las legislaciones que permitan balancear los derechos. ¿ya? Uh -huh. Porque por otro lado, también hemos sido eh, muy tajantes en relevar la necesidad de que esté ahí el derecho a la protección a los datos personales. Pero claro. ¿eh? el, y el derecho a la privacidad. Pero por otro lado, estamos promoviendo el derecho a a la transparencia, y, a la y acceder a la información que es de interés público. ¿Ah? Entonces, eh, claro, son derechos, con lo que tú decías, que de alguna manera se pueden ver como contrapuestos, pero que no lo son, que es la manera en cómo habrá algún órgano que tendrá que equilibrarlo, ¿no? Sí, claro, o sea, en la constitución es eso. Es decir, mire, nos interesa la libertad de empresa y nos interesa la protección del medio ambiente. Entonces, no vamos, no vamos a eliminar cualquier empresa que toque el medio ambiente, porque obviamente no existe una empresa neutra que nos genere ni un solo impacto, pero también no nos interesa que una empresa simplemente actúe a la bestia y eh, sin consideración alguna al medio ambiente, porque algo socialmente no nos interesa. Lo mismo nos va a pasar con la protección de datos personales, que es un tema que, que, que claramente se viene muy, muy fuerte entre nosotros, que también implica cambios culturales la gente todavía no tiene conciencia de la protección de sus datos personales y, y, y hay un manejo, digámoslo, poco, eh, un poco, no, no quiero decir oscuro, pero poco transparente, dejémoslo así, para decir, bueno, para decir oscuro de otra manera, eh, de todos los datos que uno entrega, o sea, datos que uno entrega en servicios donde compra, datos de las tarjetas, datos de, de preferencia, etcétera, etcétera, hay todo un manejo ahí que no es muy muy sensato y claro uno no puede eh, escudar eh, en el derecho al acceso a la información eh, prácticas que son absolutamente vulneratorias de la privacidad o la intimidad pero uno necesita tener ambas cosas consagradas y, de, y claro y los órganos en su caso concreto el poder judicial o el órgano administrativos correspondiente tendrán que ir diciendo mira estas dos cosas nos interesan vamos fijando límites entre entre una y la otra pero pero como, como te digo yo creo que eh, llevamos tantos años estancado en el índice que eh, claramente necesitamos algo que, no, que nos remezca un poco, que nos diga, oye, es que de aquí en adelante hay que empezar a tener otras miradas, eh, otros enfoques, eh, tocar más temas, eh, eh, y decir atreverse a más, pero ser un eslogan de un candidato que, no, que no, no sé si era lo más razonable decir. Eh, Entonces, más no, con más, digámoslo, para que no quede tan mal formulado, eh, y dar algún par de saltos de los que no habíamos de los que no habíamos dado, quizás, que no nos habíamos atrevido, y empezar a pensar, bueno, sí, quizás hay que repensar algunas cosas que las dábamos por hechas, como esto uh -huh. tiene que funcionar de esta manera o siempre ha funcionado así. Bueno, si este no es un momento para, para plantearse ese tipo de cosas y empezar a dar un, hacer un cambio, bueno, no sé cuándo más vamos a tener la mejor oportunidad que tenemos, que es la que tenemos ahora presente, para tratar de eh, repensar la manera en la cual hacemos las cosas como sociedad. Así es, así es. Y también lo que a mí me interesa muchísimo, muchísimo relevar es el rol potente que puede jugar el sector privado en el combate a la corrupción. Que yo creo que todavía no son conscientes en un 100% del de poder que tienen las organizaciones privadas como para poder eh, dar una manito en la lucha frontal a la, a la corrupción porque teníamos esta cosa en la cabeza de que siempre la corrupción es de funcionarios públicos, de políticos, y no, tú mencionabas el, el, el, el tema de cuando uno adjudica una licitación en una empresa privada por amiguismo. Eso obviamente atenta contra las leyes del libre mercado, atenta a los derechos de otros, y recordemos que la definición de corrupción es simplemente abuso de poder, y eso no hace más que reflejar el abuso de poder que tiene alguien por tener un conocido en, eh, en, en la gerencia de compra de una gran empresa. ¿Ah? Y, y, y eso atenta contra los derechos de otro. ¿Mm? Y eso tam también entonces está encasillado dentro de lo que es el fenómeno de, de, de la corrupción. ¿Mm? <risa> Tamara, Gonzalo, sí. Sí, si les parece, vamos a, está muy interesante la, la conversación, eh, esta evaluación que hacemos de, del panorama de, de la corrupción en Chile. Eh, nos, tenemos algunas preguntas, también las personas pueden ir dejando sus preguntas en el, en el chat de preguntas. Eh, la primera pregunta, ustedes ya lo, lo han repasado alguna dentro de la conversación, pero ¿qué factores atribuyen ustedes que son las principales eh, razones que nos tiene este estancamiento. ¿Cuáles destacarían ustedes que son aquellos más relevantes del último tiempo? Gonzalo, te doy la palabra. Sí, la palabra. Mira, eh, eh, con la prevención de, de que cualquier diagnóstico que estoy haciendo es súper aventurado, a título personal, porque no se requeriría hacer un estudio empírico y profundo para pa, pa entender bien lo que ha, lo que ha sucedido pero eh, yo creo que nosotros alcanzamos, por así decirlo, en estos últimos años, un estatus eh, eh, social eh, diferente. Nosotros fuimos un país que durante mucho tiempo se, eh, se, se, se compró la autoversión de sí mismo, en el cual Chile es un país distinto. Chile era un país que no tenía corrupción, Chile era un país que era distinto a todos los demás... Bla, bla, bla, los ingleses de Sudamérica y un montón de tonteras por el estilo. Y entonces, de repente, un día, un día por así decirlo, eh, perdimos la inocencia y nos dimos cuenta de que no éramos tan distintos al resto. No éramos tan distintos al resto, sino que más o menos pasaban las mismas cosas que pasaban en todos lados, que éramos un país más. Eh, y por lo tanto, fui, empezamos a ser conscientes de que, ¿sabes qué? Eh, no, no miremos con tanto desprecio a los vecinos, como que estos países oscurillos que tenemos al lado, cuando nosotros mismos tenemos un problema que tenemos, tenemos que resolver, y yo creo que en los últimos años hemos, hemos ido tomando medidas. Pero al mismo tiempo la percepción yo creo que influye el hecho de que, a pesar de que hemos hecho un montón de cosas para tratar de luchar contra la corrupción, eh, el tema parece no terminar, ser inacabable. Y siempre algo va, termina siendo eh, un escándalo aquí, un escándalo allá, algo que pensábamos que no, algo, algún lugar donde pensábamos que no llegaba, llegaba también. Eh, los brazos de la corrupción, etcétera, etcétera. Y de eso, de alguna manera, yo creo que mantiene la percepción y, y lo, los índices bajo los cuales se construye el índice de percepción de la corrupción eh, eh, eh, a nivel global y eh, correspondientemente en Chile nos mantienen estancados a, a, a ahí todavía. Yo creo que esa es un poco la razón. Estamos en una fase en la cual Chile de alguna manera, eh, de nuevo estoy tirando como esto de estar en pandemia, uno ya empieza a perder variabilidad del vocabulario. Chile despertó de su estado de inocencia respecto a eh, qué tan eh, extendida podía estar la corrupción en múltiples instituciones de nuestro país, y hoy por hoy, claro, hemos hecho muchas cosas, pero eh, como, todos, como sigue sucediendo, yo creo que tenemos la sensación de que, bueno, todo sigue estando ahí, y que no hemos avanzado lo suficiente. Yo creo que puede ir por ahí, es una, es una tesis ultraventurada, eh, alguien con un estudio más profundo del tema perfectamente me podría decir que esto no tiene bien ni cabeza, pero ya enfrentados a la, a la pregunta, yo creo que uno debería empezar a explorar, eh, y eso también es un desafío que se nos plantea, que empecemos a hacer estudios de, de empezar a entender, bueno, qué es lo que pasa acá, qué es lo que falta, y empezar a revisar a nivel comparado a las experiencias exitosas, qué hicieron de distinto los países que cambiaron. Sí, yo me, voy claro a aventurar con otra, yo me voy a aventurar con otra tesis, <ríe> o sea, estando totalmente de acuerdo con, con González, pero creo que eh, también hay un factor que pudiera estar incidiendo, y es que estamos totalmente acostumbrados a trabajar solos. Nos falta trabajar en equipo, y nos falta ver el poder y la potencia que tiene lo colectivo en el combate a ciertos fenómenos que son súper transversales. ¿Ah? Entonces, ¿alguien cree que solamente el Ministerio Público va a resolver el tema de la corrupción, los fiscales que van a perseguir a los delincuentes? No. ¿Alguien cree que solamente el Ministro del Interior va a resolver eh, en la situación? Tampoco. ¿O que el Consejo para la Transparencia va a, a, a dar una respuesta eh, que satisfaga todas las necesidades de transparencia en, en las instituciones públicas? No, tenemos que ser capaces de ver esos vasos comunicantes entre todos los actores de la sociedad. Sector público, sector privado, eh, organismos judiciales, etcétera, que eh, nos permitan buscar soluciones que se hagan cargo del fenómeno completo y no del fenómeno parcializado. ¿Mm? Y yo creo que eso es algo que a nosotros como país eh, nos ha faltado. Ah, eh, nos ha faltado, estamos un poquito acostumbrados a rascarnos cada uno con sus propias uñas, y, y creo que ahí también, de nuevo, es necesario avanzar hacia cambios culturales que nos lleven, hacia pensar mucho más en lo conectado que estamos, en lo conectado que estamos, y que si yo hago algo voy a repercutir a un otro en algún lugar, y eso, esa mirada como más eh, global, yo creo que es la que nos falta, y eso es lo que nos ha tenido también un poco ahí estancado. Perfecto. No sé, Gonzalo, si estás de acuerdo. No, estoy de, acuerdo. Estoy Acá... de acuerdo. ¡Qué bueno! Sí. Qué bueno estar de acuerdo. Eh, Lucas también nos comenta en el chat que él considera que hay que explorar la corrupción en los organismos fiscalizadores, menciona policía, superintendencia, seremis, municipio. ¿Qué les parece a ustedes esa posibilidad de explorar corrupción en organismos fiscalizadores? Yo creo no, es que la corrupción está presente en todos lados. Entonces, yo creo que así como en organismos fiscalizadores, no sé, se me viene a la cabeza al tiro el tema de San Ramón. Cuando aparece lo de la municipalidad de San Ramón, era todo apuntando con el dedo, miren, San Ramón, qué terrible, qué municipalidad más corrupta. Pero cuando lo normal que uno debiese hacer, o sea, lo lógico, era preguntarse, pucha, si eso pasó en San Ramón, ¿qué debilidad estaré teniendo en Las Condes, en Vitacura, en Cachilluyo, en Putre? ¿Ah? Eh, entonces creo que organismos fiscalizadores, sin lugar a duda, o sea, porque tienen, son instituciones que tienen mucho poder y por lo tanto es fundamental que. Eh, las técnicas de control y de supervisión dentro de los propios organismos se estén permanentemente renovando. ¿eh? Renovando, no adicionando, que ese también es un error que a mi juicio cometen eh, varios organismos, tanto públicos como privados, de sumar, sumar, sumar, sumar y sumar controles que al final eh, terminan las organizaciones paralizadas y más bien empujando a fenómenos de corrupción por la inacción. Aquí yo siempre digo, menos es más. Sí, eh, a la pregunta de Lucas sobre los organismos fiscalizadores, yo creo que es, que es un, un nodo súper interesante, porque es el puente que hace eh, exactamente la conexión entre lo eh, corrupto en el Estado y lo corrupto en lo público, en lo privado. O sea, actualmente el contacto del organismo fiscal. El organismo fiscalizador no está fiscalizando al resto de los organismos del Estado está fiscalizando los agentes privados económicos. Entonces, eso que se da ahí es donde uno claramente va da dar da, da el clavo en el punto en el cual la distinción tan nítida entre lo público y lo privado en materia de corrupción parece ser una, una distinción artificiosa, porque en la práctica el fenómeno se da en connivencia de ambos sectores. O Entonces, sea, no tiene mucho sentido eh, eh, para, a, para enfrentar el fenómeno, intentar enfrentarlo de manera separada, o si fueran dos cosas que suceden en esfera absolutamente distinta Entonces yo creo que hay que ponerle mucho énfasis en eso, pero no solamente desde el aspecto de el, los organismos fiscalizadores, sino también desde los agentes económicos fiscalizados. O sea, si no hay esa doble mirada, el, el asunto claramente se pierde. Uh -huh. Sí, y aquí es súper útil y tener clarísimo... ¿Cómo definimos corrupción? Abuso de poder. Entonces, para poder identificar aquellos focos que están más expuestos a corrupción, tenemos que hacer ese ejercicio de identificar dónde hay mayor poder. Y claramente los organismos fiscalizadores tienen más poder que, eh, no sé, alguien que hace una, no sé, otro organismo público, por ejemplo. ¿Ah? Eh, o dentro de un mismo organismo fiscalizador hay sectores hay áreas que van a estar más expuestas a eh, fenómenos de corrupción por el poder que manejan. Entonces, esta mirada de poder, eh, de, de tratar de como cuantificar el riesgo asociado al poder que tiene cada área dentro de cualquier organización, nos sirve para poder instalar ahí también eh, el contrapeso, los controles. Perfecto. Eh, y Tengo una última pregunta, salvo que alguien más nos quiera comentar. Eh, ¿Cómo evalúan ustedes la figura del denunciante y con qué herramientas cuenta el desarrollo que ha tenido esta figura en el último tiempo? O sea, Gonzalo, si quieres partir tú. O sea, yo creo que la, la, la protección al denunciante en materia de corrupción es una, una cuestión esencial. Si uno ve eh, en el último tiempo, yo diría que el hito más relevante a nivel global es la directiva europea que obliga a los países, miembros de la Unión Europea, a contactar, a contar con un sistema de protección a denunciantes, etcétera, que es bien interesante y que podría servir de modelo para Chile. Si uno ve eh, la protección al denunciante actualmente de, para empleados públicos, es muy deficiente y por eso se está tratando de mejorar en el Congreso, yo creo que con un proyecto de ley que aún es deficiente, en las mejoras que debiese eh, tener. Y en materia privada, lo único que se acaba de introducir es, eh, esto estoy hablando totalmente a título personal, no en mi calidad de director de Chile Transparente, bueno, no lo hemos discutido, no lo hemos discutido en Chile Transparente en ningún, en ningún momento, pero se acaba de instaurar en materia de sociedades an, eh, anónimas y mercado de valores, el denunciante con recompensa económica. Eh, cuestión de la cual yo en lo personal que el modelo norteamericano soy altamente crítico, pero, pero reconozco que es un modelo, por lo menos hay algo que se, que se intenta ahí, pero la protección al denunciante anónimo en Chile todavía es brutalmente incipiente y es una de las patas cojas de la mesa en el desarrollo del de enfrentamiento del fenómeno de corrupción. Sí, pero eso también tiene su contrapartida en la protección del denunciado. Ah, o sea, que yo creo que también ahí tenemos que avanzar en esto de, de fortalecer el debido proceso, el, el eh, no atribuir culpabilidad hasta que no se llegue al fin de la investigación, que para eso somos mandados a hacer nosotros de, de estar condenando incluso a la primera señal, cuando todavía hay todo un, un, un proceso que debemos garantizar para esclarecer, porque aquí también puede... Eh, eh, pueden existir pueden existir denuncias de mala fe por ejemplo entonces al existir esas denuncias de mala fe tenemos que ser capaces de garantizar que quien está siendo apuntado con el dedo, si es inocente tiene que tener todas las condiciones para que pueda demostrar su inocencia eh, y, y, y eso es algo que frente a estos fenómenos de corrupción a nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo porque Obviamente, como nos escandalizamos, inmediatamente tiramos al tarro la basura al primero que, que nos parece que eh, pudiera oler algo a corrupción, ¿eh? Eh, eh, pasando también por alto las garantías y los derechos que tiene, que tiene esa persona. O sea, los procedimientos administrativos en Chile de investigación al interior de órganos públicos son, en términos de los estándares de un Estado de Derecho, son vergonzosos. Son secretos. Son, son actuariales, son realmente vergonzosos, o sea, Tamara tiene la razón ahí, o sea, no hay que solo proteger, proteger al denunciante, sino proteger los derechos del denunciado para que efectivamente no le caiga el peso de la investigación estatal y se lo, lo, lo, lo, lo hagan papilla en un viaje. O sea, ahí hay cambios más profundos que hacer. Lo he consigo totalmente con, con Tamara. Uh -huh. Está, la verdad, muy interesante la conversación. Eh, hay estos puntos importantes y que nos dejan para más comentarios también. Eh, si les parece, dejamos hasta acá. Tenemos, no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos, a todos quienes hayan asistido, a los medios de comunicación también. Les enviamos la las, eh, comunicación correspondiente por correo para que lo tengan con las cifras, con los datos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cámara. Muy buenos días. Muchas gracias por habernos escuchado. No. Muy buenos muchas días. Gracias a todos. ¿verdad? Gusto haberlos visto. Gonzalo, muy Tomás, Chau, chao, Chau. chau. chau.